¿Cómo tú calificaría con una sola frase el discurso que acaba de, de dar el presidente de la república? Yo te, yo, te, yo te lo diría de la siguiente manera, un discurso electorero. Sí, es un discurso de reelección, sencillamente sí. por lo siguiente, en ese discurso no hay en todo su contenido, en 97 páginas no hay una sola Línea que sea de situación de crisis, de gravedad Todo está bien, incluyendo el abastecimiento y el precio de los plátanos <risa> Amado Según el discurso, por sí, supuesto bueno. Amado <risa> <risa> amado, lo que yo pienso es, lo que yo pienso es que como estaba en la Asamblea Nacional, Bien. él solamente hizo un informe general de todo lo que ha pasado. De todo lo bueno que él ve. Sí, Bien. de todo lo Porque que Porque es ha un discurso de relación. Pero señor. que ese es su papel, Amado? No, ¿Cómo tú piensas que él no, va a ir a criticar? Ahí el gobierno no es su papel. Ahí no, hay, ahí no es Ahí su debe papel. ir como un estadista. Él está bueno, informando. Él, con perdón, perdón. Pero asumiendo nosotros, al profesor Juan Bos. No todo el mundo hay Diti, y hay gobernante. Sí, eso no yo lo dejo verdad. ahí. Y bueno. no es lo mismo el candidato que el gobernante. Bien. Hace claro. un año, hace tres años, ya con esta es la tercera vez, el presidente de la república presentó 19 páginas, después presentó 51. Sí, no, y ahora va aumentando, claro. 97 páginas, o sea, que ya tiene muchas cosas que está bueno, haciendo. Miren, eh, cuando nosotros terminemos, eh, mi amigo Roberto Neris, el primo, ¿eh? Va a tener un, un panel interesantísimo con el, el amigo Tony Pichardo, con Juan Comprés y con Fulvio Ureña. A Así tres caídas. Yo... ¿Eh? A tres caídas. Exacto. <risa> Más cara contra qué, porque el <risa> el Comprez no tiene cabellera para potarla, ¿tú sabes? Sí. <risa> Tony? Así que yo les invito para que continúen con la programación del Canal 10 de Telenor y puedan disfrutar de este manjar que viene después de esta comida suculenta que ustedes han tenido desde las 7 de la mañana hoy. <risa> Muy bien. Sí, gracias. Odili, gracias por acompañarme en esta, en esta programación especial eh, conmemorando el 179 aniversario de la independencia de la República Dominicana. 27 de febrero, día... Del inicio de nuestra historia republicana y gracias por supuesto al profesor Hernández, William Hernández, quien me ha acompañado y ha sido un gran soporte para nosotros en el último gracias. tramo de este programa. Así que gracias William, gracias Odili a y a mí. ustedes mis amigos. Recuerden que mañana a las 7 nos encontramos en de mañana. ¿eh? Pasen feliz resto de la tarde y no se pierdan el programa que viene. Bye bye. Que viva la República Dominicana. Que viva, que viva la República Dominicana.